No podemos primero separar las cuestiones de, de, de, de cómo nos movemos de la ciudad de los demás problemas de la, de, los demás problemas, de los demás problemas, hay una política de gobierno en términos generales de hacer lo que les parezca sin planificación y lo que sea y sin participación de la gente. Nosotros partimos de una base totalmente diferente. Hay que involucrar a la gente en el proceso de toma, en las toma de las decisiones y la discusión de las cosas de lo que hay que hacer. Ahora, hay cosas que hay que hacer que tienen, que son de diferente escala. Planificar la construcción de un hospital tiene una escala. Planificar la construcción de un CESAC es otra escala. Atiende necesidades diferentes. Si yo con un CESAC quiero satisfacer demanda de hospital, ese CESAC va a fracasar. Y si con un hospital quiero satisfacer demanda de un CESAC, también va a fracasar, porque va a, ser, va a estar al, al pedo, si me permite la expresión. Entonces, lo mismo pasa con la movilidad. Nosotros... Y esto también es una cosa que hay que tener en cuenta. No sirve hablar de la movilidad y compararnos con Bogotá, compararnos con Curitiba, compararnos con, con ciudades que se estructuraron de una manera diferente a la que se estructura la Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana. La región metropolitana se estructuró en base a los sistemas guiados. Podemos decidir deshacernos de los sistemas guiados, o sea, de los trenes subterráneos, en un momento fue el tranvía. Podemos decidir deshacernos de eso, porque están viejos. Y, por ejemplo, lo que te dice gente... Entre ellos, algunos economistas prestigiosos que aparecen por lo de, como Luca Liach, te dicen: tenemos que hacer colectivos, porque es mucho más barato. Olvidémonos del subte. ¿Por qué Macri no hizo los, los 10 kilómetros de subte por año? Porque está ese pensamiento detrás. Porque, claro, hacer un kilómetro de subte son 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Dicen, quizás son menos, pero con estos gobiernos son 100 millones de dólares entonces con 100 millones de, el metrobús 1 de julio sale 160 millones de, de, de, pesos, de pesos pongámosle 50 millones de pesos cada kilómetro decían que salía 2 millones y medio de dólares la, la, la, ¿está? 100 millones de dólares el kilómetro de subte, 2 millones y medio de dólares o 5 millones de dólares el kilómetro del metrobús claramente, ¿qué vas a hacer? lo que usted decía, el embellecimiento las soluciones fáciles ahora, es un despropósito, entonces hay que pensar la región metropolitana y la ciudad de Buenos Aires o sea, de, y la ciudad de Buenos Aires en particular porque tenemos una función en la ciudad de Buenos Aires y hay otra que no depende de nosotros, que es la región metropolitana que ahí depende del gobierno de la región metropolitana y tampoco podemos decir que no podemos solucionar nada de acá si no se arma el gobierno de la región metropolitana porque te vas a, nos vamos a entrar a casa ¿no? entonces ahí claramente la solución es el subterráneo nosotros hicimos una charla del subte, de historia del subte con Dan, un, un historiador, un doctor en historia, eh, sociólogo, ¿no? Quizás un subdoctor en la historia del subterráneo. Y él nos mostró un mapa de la ciudad de Buenos Aires de 1907. Y una red de subterráneo de Torcuato de Alvear, que fue intendente de la ciudad. No, de Torcuato no, de, sí. Eh, ¿Alvear? Alvear, sí, Alvear. no de sí, no texto. Torcuato de Alvear, sí. ¿saben cuánto era la red de subterráneo que había proyectado él en el mapa cuando Flores eran quintas? 100 kilómetros hoy tenemos 55 45 y con toda la red tendríamos 80 nos llegamos a los 100 kilómetros proyectados por Toguato de Avial en 1907 y tenía una línea circular que ahora no me acuerdo era, pero nosotros tenemos que era casi como la nuestra, y tenía, y el subte, creo, si yo me, ponía, me poníamos, no lo vimos en detalle, pero creo que llegaba acá Nazca, el de Flores. ¿Está? Entonces, eh, 1907. Creó, 1903 1903 no, no, en 1913 se hizo. El, el primero. Pero ese 1913 que se hizo a primera justicia sí, eh, a miserere, primero y todo eso, ese estaba hecho en base. No hicieron ese subte solo y dijeron, bueno, pues acá nos parece, no. Hicieron una red sí. con los problemas que tiene la red de subterráneos, y de cómo se veía, de traer al centro y todo eso. Hicieron una red y en función de esa red dijeron: ¿Qué línea primero hacemos? Hicieron esa. Ayer una pelea con el tranvía porque sacaban el tranvía, por eso los tranvías terminaron siendo propietarios del sub, de los subtes En fin, es una historia muy interesante que no vale la pena, no vale, no vale la pena eh, extendernos. Pero digo, a lo que voy es: todo y la ciudad de Buenos Aires. Se, la, y la región metropolitana no hay mejor invertir en mejorar los subterráneos y los trenes, que es mucha plata claramente eso es lo más eficiente que se puede hacer para mejorar la movilidad en la región metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires, de nuestra perspectiva si eso no se hace, y pensar que hacer todos los kilómetros que están planificados del subte en la ciudad de Buenos Aires son 3.500 millones de dólares es una inversión que la ciudad de Buenos Aires puede afrontar con endeudamiento probablemente eh, ¿El ¿Aumento de tarifa también? Algo de, no, la inversión en aumento de tarifa difícilmente la, la, la puede, man, puede, su, puede evitar subsidio al a, a mantenimiento, pero la, la extensión difícil para la inversión en, en tarifa. ¿Pero ¿Para evitar el subsidio o qué soluciona? Bueno, el aumento de tarifa puede evitar el subsidio, ah, pero el es, subsidio es, es, va... A la empresa no, no, no, no espere, espere. espere. El también? subsidio está relacionado con la operación y mantenimiento del subte, no con la extensión del subte. El subsidio, uno puede decir bajo el subsidio, aumento la tarifa, entonces pero siempre es para operación y mantenimiento. Ni por tarifa ni por subsidio se paga la extensión del subterráneo. La obra de extensión. Porque no se llega, ¿no? Es muy poca plata la que se junta por ahí. Entonces, si necesita recursos genuinos del Estado. Todos nosotros hay, hay un recurso... Todos los años eh, base tiene 400 millones de pesos del presupuesto general de los impuestos que van directamente, entre ellos lo que se cobran por el peaje, que van directamente a base para extender obra. Sub de subterráneo 400 millones de pesos no son ni 100 millones de dólares, con lo cual no puede ser ni un kilómetro de subte. Es necesario tener plata. Lo puede financiar la Nación, lo puede financiar eh, un privado, lo puede financiar el Bena Banco Nacional de Desarrollo sí. de Brasil, eh, lo puede financiar el sí, SIN Naciones y el ANSES, lo puede financiar los jubilados, lo pueden financiar, como sea. 3.500 millones de dólares para la ciudad hacer el subterráneo y hacer... Y hacer y extender el subterráneo es una inversión que la ciudad la puede hacer eso es lo que quiero decir, no estoy diciendo cómo hay que hacerlo todo lo demás son medidas complementarias que, que, que van a servir a solucionar el problema pero que si no se enfoca la solución por el vía subterráneo son terminan agravando el problema y si no se mejoran los trenes, uno tiene que incentivar que alguien que vive en La Plata o la zona de La Plata se toma un colectivo o un auto y la manera de incentivar que esa persona se tome un colectivo o un auto es si en 35 minutos puede estar desde La Plata en Constitución y la única manera que lo trae de La Plata en Constitución es el tren, y el tren no se electrificó de La Plata a Buenos Aires por la, el lobby y las empresas de, de, de ómnibus, en su momento el Río de la Plata que impidieron que eso se electrificara cuando estaba planificado en la época de mi abuelo que es platense y que venía a Buenos Aires, le decía a mi padre, cuando tenía 18 años, este tren se va, cuando vos estás grande te va, vas, a tener, vas a venir de acá con el tren eléctrico. Y todavía no vino con el tren eléctrico. Y puede haber autopista con tren. Y la gente usa la autopista para, eh, para algunos casos, y la mayoría que viene a trabajar todos los días de la ciudad de La Plata, digo esa zona porque la que conozco, para ponerle el ejemplo, de la Ciudad de La Plata y de todas las zonas aledañas que han crecido a, la, a Buenos Aires, vendrían en tren. Porque en 35 y entonces si uno lleva el subte a Avellaneda y la gente que se sube en Avellaneda deja de tomarse el tren y se toma el subte. Entonces, eso es lo que implica una planificación, donde, porque no vamos a hacer la revolución o la contrarrevolución con el tren ni con el subte. Entonces, no puede ser que los políticos no se puedan poner, no nos podamos poner de acuerdo para gobernar la movilidad en la ciudad de Buenos Aires porque es cosas muy concretas, de soluciones muy concretas. Lo que tenemos que hacer es que el gobierno del transporte lo hagamos en función de pensar en la gente, por eso es importante hablar de movilidad, y no en función de los intereses económicos que se mueven alrededor del de transporte. Entonces, que son los que terminan orientando qué es lo que se hace y qué es lo que se deja de hacer. No es un problema de plata, es un problema de intereses. ¿Está? ¿En algún momento se evalúa eso? Yo, un urbanista que conozco decía que podría ser una solución un tren elevado y no poner un metrobús que, que es más es este... No, nosotros con lo del metrobús lo único que evalu, evaluamos y estudiamos, hicimos algunos ejercicios eh, de hacer los carriles exclusivos que para, porque hay una buena medida atrás del metrobús de Julio que es la única buena medida que hay que es sacar los, los, los colectivos del microcentro y peatonalizar el microcentro. Esa es una buena medida. Entonces, la única forma que tenés es llevarlos a las avenidas. Bien, la avenida que lo puede llevar es la 9 de julio. Entonces, oh. o haces, o Alem en algún caso podrá hacer, pero entonces, si yo a la 9 de julio, o lo haces Cerrito y Carlos Pellegrini, carriles exclusivos, o la otra alternativa es hacer carriles exclusivos en la parte de los autos eh, la 9 de julio, en la parte central de la 9 de julio, pero en vez de en el medio, sobre los costados. Los costados respectivos de las plazoletas y hace dos carriles de esos cinco que había en la parte central del, del metrobús, pero pegado contra la plazoleta de acá, no en el medio. Y ahí no tenés que hacer nada. lo que no te, el, la, la mentira del metrobús es las estaciones. te venden la, la, en, en el sistema de metrobús que él habla de Bogotá, la clave es la estación, porque funciona como un subte o como un tren. Vos te subís. Para el, para el colectivo, vos te subís, se baja la gente, se sube la gente y se va. No sa no hace nada el colectivo, no saca boleto, mm. nada. ¿tá? Y paran siempre en el mismo lugar, además. Y son eh, Entonces, eso es lo que te venden con el Metrobús. Nada de eso se cumple con el Metrobús, ni nada de eso lo van a hacer, porque no, lo, lo van a hacer de acá 10 años. Quizá. Entonces, para eso tenés que tener paradas de colectivo, no estaciones de colectivo. Es el mismo efecto. El mismo efecto.